Hola, hola Sagitario, ¿cómo estás? Yo soy Valeria Noveroli y me encanta que estés aquí acompañándome en esta sorpresota que tienen los ángeles para ti. Fíjate que las próximas 72 horas son espacios, es un espacio de sincronicidad enormemente enfocado y está alineado con nuestra más alta vibración. ¿Esto qué significa? Que todo lo que manifiestes el día de hoy, estas próximas 72 horas, se va a manifestar. Por lo tanto, los angelitos, arcángeles, te quieren dar un mensaje para ti, energía de Sagitario. Antes de que se me olvide, porque siempre se me olvida, te pido que eh, te suscribas al canal, que le des like, que compartas y que estés contento, contenta en este canal maravilloso que hace poco abrimos, pero que ya somos miles de personas aquí y que ya hay muchísimas conferencias, y que hay muchísimos videos listos para que tú los disfrutes. Más de 300. Así que te pido que en este momento te pongas atento a recibir tu mensaje. Angelitos Arcángeles en disposición y receptividad para sanar. Y para dejarte guiar es lo más importante. A veces pedimos mensajes y no, los, no les hacemos caso. Entonces, ¿para qué pedimos? Hay que pedir, hay que recibir... Y hay que ejecutar, porque en sabiduría nos están indicando. Fíjate la energía, Sagitario, que te están diciendo los angelitos. Este es un velón, o sea, no tiene la luz. esto es, mira, de cera. Entonces la energía está súper fuerte. Mira cómo en esta está subiendo. Está enorme, enorme, enorme la energía. ¿Qué es lo que te están diciendo? El campo de los sueños. Fíjate, el campo de los sueños estás albergando, qué pensamientos estás teniendo, qué sueños estás teniendo, te dicen los angelitos. Acuérdate que tus pensamientos, sentimientos y creencias siempre van a guardar relación con el campo inmenso energético en el que andes. Entonces, ¿qué vas a manifestar? Pues todo, todos, toda aquella manifestación va a estar basada en aquel pensamiento, sentimiento. Este es el momento perfecto, te dicen los angelitos, para explotar este campo de inmenso potencial, vas a poder disfrutar de mucha abundancia si estás dispuesto dispuesta a trabajar hombro con hombro con Dios. Es importante que tengas claros tus pensamientos, sentimientos y creencias. Concéntrate, Sagitario, en tu mejor vida posible sin que prestes atención a las condiciones externas, temporales que te está poniendo la vida. ¿Ok? Lo que tú manifestaste. No, ni te preocupes por eso. Tú enfócate en tu vibración alta. Entonces, en tu poder ya tienes semillas que son extraordinariamente poderosas. Acuérdate que tu, tu talento tus talentos están divinamente inspirados y esto te va a permitir una cosecha abundante que vas a poder compartir con los demás. Así que únicamente sube tu energía, pensamientos, sentimientos y acciones de elevación a alta, diviértete, escucha música, vete a la naturaleza en estos días, conecta con el corazón, porque vas a recoger los frutos de lo que has sembrado, ¡Woo! alberga sueños elevados, sueños hermosos. Entonces, ponte Sagitario en marcha y atiende el jardín de tu vida, porque vas a empezar a experimentar lo extraordinario. Así que así está el mensaje de ángeles y arcángeles. Muchísimas felicidades, Sagitario, qué enorme bendición y bendiciones ya estás recibiendo desde este momento en el que escuchas el mensaje y qué enormes bendiciones son aquellas que vas a estar recibiendo. Así que, a abrir tu corazón. Te mando muchos besos, abrazos, nos amo, suscríbete, comparte y dale like. Bye.